Pues no poder relacionarme con los otros de una manera normal, eh, no poder dar un abrazo, eh, darnos la mano, eh, no poder ver las caras ¿no? por la calle, ¿no? porque vamos todos tapados, y bueno, pues eso, me ha afectado en la relación con los otros, ¿no?